Bien, a continuación vamos a hacer una serie de ejemplos sobre lo que significa la ley de senos. Vamos a comenzar con el ejemplo número 1. Muy bien, en este ejemplo vamos a encontrar los lados de un triángulo, dado dos ángulos y uno de sus lados. Por ejemplo, tenemos un triángulo y nos dan la medida de uno de sus lados, supongamos que es 10 además tenemos uno de sus ángulos y específicamente uno de sus ángulos que esté frente al lado además vamos a conocer otro de sus ángulos internos y este ángulo interno mide 70 grados el objetivo va a ser encontrar el lado A y el lado B lo primero que vamos a ver o lo primero que tenemos que recordar es que la suma de los ángulos internos de un triángulo dan 180 significa que ese ángulo que acabo de construir que se llama alfa lo puedo encontrar como lo encuentro la suma de los ángulos internos 30 grados más 70 grados más el ángulo alfa esto me tiene que sumar 180 grados 70 y 30 me da 100 grados más alfa tiene que ser igual a 180 grados por tanto concluyo que el ángulo alfa mide 80 grados. Entonces ya tenemos los tres ángulos de este triángulo. Y ahora bien, vamos a utilizar la ley de senos. El seno del primer ángulo. ¿Cuál va a ser mi primer ángulo? Bueno, voy a tomar 30 como mi primer ángulo. Y esto lo tengo que dividir entre el lado que está frente a él. En este caso es 10. El seno. Del ángulo, en el otro caso, sería 70. Esto va a estar dividido entre el lado que está opuesto a el A. Finalmente, seno del ángulo alfa. Pero ya nosotros encontramos cuánto vale alfa. Es igual a 80 grados. Y esto va a estar dividido entre el lado que está al frente, que en este caso es B. No tenemos los valores de A ni de B, pero eso es lo que vamos a encontrar. ¿Qué vamos a hacer para esto? observen que la primera fracción vamos a decir que está completa ¿Por qué está completa no existe una variable seno de 30 dividido entre 10 seno de 70 dividido entre a o sea hay una variable ahí a voy a tomar los primeros dos entonces voy a tener seno de 30 dividido entre 10 y esto es igual a seno de 70 dividido entre a y tengo que resolver esa pequeña ecuación y entonces voy a utilizar los recíprocos. ¿Qué significa los recíprocos? Cuando tenga una de las variables en la parte de, del denominador, en este caso abajo, porque es así, voy a intercambiarlos. Es decir, 10 va a quedar arriba, seno de 30 abajo y ahora A arriba, seno de 70 abajo. Lo que hice fue cambiar las posiciones, utilicé los recíprocos, ¿ok? A ambos lados. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Tomar. El seno de 70 está dividiendo y lo voy a pasar a, a multiplicar al otro lado. Esto va a llegar a multiplicar a toda esa fracción, que en este caso es 10 entre seno de 30. Esto va a ser igual a A. Con esto estamos encontrando el lado A, pero bueno, ¿cómo hacemos para saber cuánto es esto? Eso lo vamos a hacer en nuestras calculadoras y vamos a obtener un resultado. Seno de 70 multiplicado por la fracción... 10 dividido entre el seno de 30 esto es igual a 18.79 bien ya encontramos el valor de A ahora vamos a usar otras dos fracciones por ejemplo voy a utilizar el primero con el último ¿Por qué con el último porque voy a encontrar B la, de la misma manera como hicimos para encontrar el segmento o el lado A vamos a encontrar el B tenemos entonces la ecuación seno de 30 dividido entre 10 va a ser igual a seno de 80 dividido entre B, a esto bueno, le vamos a aplicar eh, lo que les mencioné sobre el recíproco, es decir, vamos a cambiar las posiciones del numerador y el denominador y es entre el seno de 30 y esto es igual a B dividido entre el seno de 80 grados. Ahora bien, tenemos que seno de 80 está dividiendo lo voy a pasar al otro lado de la ecuación a multiplicar decimos entonces seno de 80 multiplica a 10 dividido entre el seno de 30 esto va a ser mi valor de b nos vamos entonces a ver cuál es el valor eso ustedes lo pueden hacer con la calculadora y entonces Vamos a decir un seno de 80, esto multiplicado. 19.69 1969 es el resultado de ese valor. Con esto concluimos los dos, lo que estábamos buscando, que son los lados de este triángulo. Vamos a hacer un segundo ejemplo sobre la ley de senos y la búsqueda de lados de un triángulo.